¿Qué onda? Yo soy Egian, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a revisar esta cosa que nos llegó que es para el Oculus Quest Y bueno, tal parece que ya no se tardan mil años las cosas en llegar desde China Esto lo pedí desde China Es una nueva agarradera, ver, si ven este, esta cosita que es lo que sirve para ponerte el Oculus alrededor de la cabeza Es cómodo, pero hasta cierto punto entonces esta se supone que es una versión mucho mejor, no tan cara como la oficial de Oculus. Que por cierto a muchos se les rompió y lo sacaron de, de la tienda de Oculus porque tuvo muchas fallas. Parece que, que fue una, una mala combinación de los plásticos. Se les empezó a romper así nada más viéndolo. Qué bueno que decidí comprar este chino no tan caro. Y bueno aquí tenemos ya el, la caja. Vamos a sacarla. Aquí hay un pequeño fallo. Lo saqué para... Para revisar que estuviera completo y ya después no supe cómo volverlo a acomodar para que cerrara bien. ¿Quién sabe cómo lo metieron? Vamos a ver qué trae adentro. Adentro trae una bolsita con una cinta con velcro. Es una combinación entre como que tele y plástico. Se siente medio raro. Uy, el velcro es buenísimo, se agarra súper bien aquí está la marca por si la quieren buscar, esto es para obviamente la parte de arriba de la cabeza, en la bolsa trae como unos pads para colchonar algo, no sé para qué no lo que sí, a ver déjenme veo sí, lo que sí es que no trae ningún tipo de manual así que estas tres, cuatro cositas para al colchonar algo, no sé para qué son ahorita vamos a ver y aquí está, vamos a quitar la caja ahora sí que ya Nada más la creamos para el video Y aquí tenemos El producto en sí Esto ya no trae nada Creo que ya sé para qué son Pero aquí ya trae como aplicadas Unas previas Yo creo que es por si sí se gastan Aquí tienes de repuesto Y bueno Aquí está el producto La verdad es que yo había visto Que muchos decían que se sentía muy chino el plástico Pero no, ¿eh? se siente Se siente súper bien Súper bien también estas cosas como acolchonadas que son como piel vinil. ya ah, esto está súper padre, que puedes quitar las cosas para lavarlas. Porque yo tengo una amiga que de plano moja, empapa el visor. Cuando está jugando el Beat Saber es el de las espaditas luz de música, entonces muy útil, muy útil. Este es para ajustar, ajustar el largo del, de la cabeza muy rápidamente. Como pueden ver, cuando giro, se aleja y se acorta. Y lo que sigue es quitar el strap original. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el visor este. Es como magnético y strapón Entonces lo quitamos para poder desenganchar este. Y después quitarlo de aquí. Nada difícil. Y estos, estos salen completos. Lo único que hay que hacer es como que girarlos... Ahí está, muy, muy fácil, salió sin ningún problema. Son como a presión. Y vamos a girar el otro para que salga aquí, para que lo vean. Bueno, ahora lo voy a hacer para el otro lado. Ahí está. Sentí que lo force mucho, pero no. Y este, este es el sistema original. La verdad es que no está nada mal, no está nada mal, si los tengo que confesar. Pero aparte de que se ensucia con verlo, es blanco. Este... Sí llega a ser un poquito molesto cuando hay gente, mucha gente probando tu este Hay que ajustarlo, hay que jalar estas cosas. Y luego me pasó que le di ligazos a algunas personas porque esta cosa se te resbala y le das el, el, el guamazo, el golpe a la persona y pues no es nada placentero esto. O sea, está bien, está bien, pero puede estar mejor esto. Y ahora vamos a ver cómo se pone esta cosa. Esta cosa, esto obviamente es el frente y según esto nada más lo metes aquí. Vamos a ver si es cierto. Que yo he visto que sí está un poquito duro. O sea, fácil no está. Fácil, fácil, fácil no es. Y se supone que lo tienes que poner lo más adentro que puedas. Lo más, más, más, más adentro. Ahí está. Lo más adentro que puedo. Está casi a, al ras de, de lo que lo puedes meter. Y así se ve Ahora. Sí, se ve muchísimo más pro, la verdad, muchísimo más pro. Y lo bueno es que cuando te lo pones lo puedes como, como doblar. Bueno, ni tanto porque te estorba. Bueno, ya veremos cómo funciona. Y vamos a alargarlo. Ah, ¿sabes qué? ¿saben que nos falta? El, el strap de en medio. Que yo creo este va primero. Este va aquí. Y se supone que va por afuera. Esto va por acá. Lo jalamos y se ajusta y se tiene que meter a este a esta cosa de acá. Se me va. Se me van los nombres. <ríe> que la verdad es que no sé qué tan necesario sea esta parte. Para empezar se ve mucho más profesional ahora vamos a ver si todavía le entra la cosa está original yo siempre le pongo el, este es el separador de lentes yo siempre se lo pongo porque le imprimí estas cosas en mi impresora 3d y recuerden que estoy regalando una impresora 3d para los que participen les tengo que decir que están participando muy poquitas gentes así que la posibilidad que tienes tú de ganarte una impresora 3d es muy grande eh, creo no son ni 10 que tú seas el ganador de la impresora a través de es muy muy muy probable y si ustedes no quieren que yo esté haciendo estas dinámicas o sea si no participan si no comparten los videos porque yo obviamente yo estoy haciendo esto para promocionar el canal ya queremos sobrepasar esa muralla que nos puso youtube como a los 25 mil suscriptores ya vamos queremos sobrepasarlo queremos llegar a los 50 mil a los 100 mil porque ya vamos a estar bien activos en este canal también hay un segundo premio que van a tener que ver el video pasado para saber qué es el segundo premio porque le imprimí estas cosas en mi impresora 3D. Que son para que no toques los lentes jamás. Y más cuando usas lentes. O sea, cuando usas lentes, tu lente está en contacto con otra lente. Y pues tienes el riesgo de rayarlos. Entonces, uno de mis amigos tiene lentes. Y no, no quería correr el riesgo de que se rayaran los lentes. Porque no hay forma de cambiarlos. O sea, yo no he visto que vendan los repuestos. Así que mejor evitamos problemas. Ese entró muy bien. Ahora va el colchonado Que no debería de tener ningún problema tampoco Ahí está, todo bien colocado Ahora vamos a probar qué tal se siente Y bueno, ahora sí ya tenemos aquí el nuevo strap Se ve, se ve muy, muy bien Ya no se ve tan baratito Ahora vamos a ver qué tal funciona Voy a abrir la cabeza porque yo estoy muy cabezón Un poquito más Ahí está, ahora me lo voy a, a, pre, a prechurrer y a ver, a ver, un poquito más seguro. Esto puede ir un poquito más ajustado también. Se siente, se siente mucho más seguro, ¿eh? Y también como que ya no siento tanta presión en los oídos. Porque con la otra me, me apachurraba la parte de arriba de los oídos. Y con el tiempo me empezaban a doler. También, ¿saben qué pasa? Que no, no presiona. O sea, si se fijan, yo puedo subir esto y no me está presionando contra la cara los visores o el visor lo veo, super, lo veo más claro porque también tengo como que más opciones de, de acomodarlo hacia, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y está mega cómodo, mega cómodo también con, con el colchonado que está en los lados bueno, el frente y lo de atrás no se siente que lo traigas puesto ¿eh? sí, sí hay mucha, mucha diferencia entre este y el de telita también lo que tenía el de tela es que después de un rato por tenerlo ajustado me empezaba a doler la cabeza porque me como que me cortaba la circulación de, de, de la parte de atrás y me empezaba a doler toda la cabeza yo creo que con este se va a acabar todo eso ya había acabado de grabar el video, ya había apagado todo y me di cuenta que tiene algo súper padre también. Es que con el, con el otro, el de, el de tela, no podía ver para abajo. Si yo veía para abajo, se subían los lentes, se hacía algo raro, hasta dejaba de ver el juego. Pero con estos no, ¿eh? El rango de movimiento de arriba... Y abajo es buenísimo. Si yo estoy viendo hacia abajo, se sigue viendo nítido. Nítido, nítido. Y no, y no está así, que ustedes digan, súper apretado, nada. O sea, yo lo siento muy cómodo y no se mueve para nada a ningún lado. ¿eh? También al mover esto rápido... También me sigue bastante bien. Este video es patrocinado por Egian.tech. Si te gusta esta chamarrita que traigo puesta, ve a www.ejian.tech y compra la tuya. Y bueno, yo soy Egian. Ojalá les haya gustado este video. Vienen videos muy interesantes después. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Nos vemos en el próximo video. Síganme en Twitter y en Facebook y en todos lados.